Buenos días a todos. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, hoy aquí. Eh, un cumpleaños como este debe, debe también comenzar con unos breves agradecimientos. Unos breve agradecimiento a los que nos han traído hasta aquí, a los que están con nosotros impulsando el proyecto y a todos los compañeros de fuera de la Junta de Andalucía que colaboran en hacer que Andalucía Hacer haga su trabajo lo mejor lo mejor que puede. Una lista parcial eh, y, sobre todo, personal de agradecimiento y muy breve. Eh, ...por mi parte va a Víctor, va a Nieves, va a Oliver, va a Juan Antonio... ...va a compañeros de Andalucía CER, técnicos que están ahora mismo... ...por ejemplo en la Agencia de Seguridad Europea, en ENISA, Adrián... ...compañeros de Andalucía CER que también están en Agencia de la Junta de Andalucía, Fran... Eh, ...y va a Manolo, a Loreto y a Alfonso... ...que nos han traído hasta donde estamos pero donde estamos tenemos todavía un largo camino que recorrer y gente con quien con quien recorrerlo, gracias gracias a Dios. Tenemos a Alfredo, tenemos a Fran, tenemos a Miriam, tenemos a Adolfo y tenemos bastantes cosas que hacer, eh, no solos, sino en colaboración con todas las unidades de seguridad TIC, los responsables de seguridad TIC, al fin y al cabo, todo el personal de tecnología de información de la Junta de Andalucía, que, como ya ha dicho María, son realmente los responsables de asegurar sus activos eh, con las indicaciones, orientaciones y avisos que podamos darle desde Andalucía, desde Andalucía CER. Toda la unidad de seguridad TIC, los responsables y el personal TIC. Eh, ...tienen nuestro nuestro entero agradecimiento... ...el resto de proyectos... ...que dirige la Unidad de Seguridad TIC Corporativa... ...la oficina de, María ha estado hablando de ellos, ...la oficina de Apoyo a la Seguridad... ...el Plan de Formación y Concienciación... Eh, ...tienen también nuestro... Eh, mi, ...mi agradecimiento hoy en este en este cumpleaños de Andalucía CER... ...y principalmente lo que nos lleva a esta mesa... ...un, un agradecimiento a todos los CESIR autonómicos colaboradores... ...que hoy nos, que hoy nos acompañan... Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Vamos a intentar gestionar la. Muchas gracias. Bienvenidos. Vamos a intentar gestionar la, la rueda de, de, de preguntas en la que vamos a, a, a estructurar esta, esta mesa redonda en una serie de preguntas que voy a trasladar a mis compañeros de los CESIRT y que responderé en, en, en lo que pueda en nombre de, de Andalucía-CERT. Eh, me gustaría, en primer lugar,. Eh, después de haberos dado la bienvenida, invitaros a presentar eh, vuestro CESIR en cuanto a sus características básicas. ¿Cuándo se fundó? ¿De quién depende? ¿Y cuál es vuestro principal eh, grupo atendido? Para los que se incorporen al mundo de los CESIR, el grupo atendido son los organismos, las entidades a los que, a los que prestamos servicio. Comencemos, eh, no sé si tengo claro el comienzo por antigüedad, el resto de las intervenciones ciertamente van a ser aleatorias, pero comencemos por eh, Lourdes, CESIR-CV. Cuéntanos. Bueno, pues buenos días a todos, gracias Eloy, muchísimas gracias por la invitación a esta mesa y enhorabuena por este cumpleaños que hay que celebrarlo como, como se merece. Bueno, por antigüedad me imagino que el Cecil, sí, no solo mía, que puede que también me ha tocado empezar en primer lugar, así que bueno, pues empezaré diciendo pues, que soy directora del Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana desde que se creó, desde que lo creamos en el año 2007, que como sabéis, por lo menos los de la mesa, fue una iniciativa pionera en España, puesto que fuimos el primer CERT autonómico de los que hoy ya eh, abundan en, en nuestro país. Eh, actualmente estamos adscritos a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico en la Generalitat Valenciana, pero nuestra comunidad atendida, nuestro ámbito de actuación, no solo comprende a la Generalitat, sino todas las administraciones públicas de la comunidad valenciana, que con ello eh, quiero resaltar que incluyen los 542 ayuntamientos que tenemos en las tres provincias, sus ciudadanos y las empresas eh, de la comunidad, es con especial atención a las de menor tamaño, a las, a las pymes. Aunque, lógicamente, no tenemos el mismo catálogo de servicios para todos ellos, prestamos servicios de prevención, detección y respuestas a todo el ámbito, pero nuestra atención preferente por la propia ubicación del centro y para la que más servicios prestamos es para la Generalitat, cuya red corporativa y activos TIC monitorizamos activamente, que tenemos un, un ecosistema muy complejo de activos TIC eh, y bastante heterogéneo para dar servicio pues, a las 11 consellerías, los casi 50 organismos del sector público instrumental, eh, cerca de 240.000 empleados públicos y todos los activos TI que dan soporte, tanto a los servicios que prestamos internos como a los de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Eh, eh, Juan, no sé si, si consideramos que por orden serías el siguiente. Juan de Cataluña CER, cuéntanos. Muy bien, gracias Eloy. Eh, gracias a toda la organización también. Gracias por la invitación invitación al final darnos la oportunidad de poder estar aquí con vosotros y feliz cumpleaños también a la andalucía de hacer como no eh, bueno como ya has comentado estoy aquí uh -huh. como responsable de, del catalonia hacer eh, al final nosotros como tal como catalonia hacer eh, con, con el nombre de catalonia hacer eh, llevamos este 2020 sí que es verdad que en 2019 eh, es cuando se fundó ¿no? la, la fundación de CESICAT, el centro de seguridad de, de la información de cataluña eh, donde básicamente eh, se trataba de, de una apuesta, ¿no?, del de gobierno de la Generalitat de Cataluña para potenciar la, la ciberseguridad en todo el territorio. Eh, al final, en estos 11 años, eh, 10 años que estuvimos, básicamente, pues se, se trabajaba sobre todo muy orientado a, en nuestro caso, desde el cecicad que éramos entonces, a la respuesta a incidentes, en, principalmente en el ámbito de la, de la Generalitat de Cataluña, y, y, en nuestro caso, el, el cambio más, más importante que experimentamos fue, pues, a partir del 2017, ¿no?, en virtud de, de una ley aprobada por, por el propio Parlamento de Cataluña, que se, se decidió disolver eh, la fundación de cesica para poder constituir la, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Eh, la ley es en 2017, al final es, es en enero de 2020, cuando entra en vigor, eh, y desde entonces, pues bueno, somos la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, eh, estamos adscritos actualmente al Departamento de Políticas Digitales de la Generalitat de Cataluña también y, y básicamente la, la principal diferencia, digamos, se, se trata de un proyecto más ambicioso en el sentido de, bueno, se, recibimos una serie de, de competencias desde, a partir de esta ley eh, y de, de responsabilidades también asociadas y básicamente… Eh, al, al final, en eh, nuestro ámbito, ¿no? hablamos de, del grupo atendido, nosotros estamos muy orientados al a Gobierno y a la Administración de, de la Generalitat de Cataluña y, y todo su sector público dependiente. Y ahí podemos incluir eh, empresas públicas, eh, a, eh, administración local con los ayuntamientos, como también comentaba en el caso de, de Lourdes, eh, el propio ámbito hospitalario, en muchas ocasiones, a lo largo de hoy podemos hablar de, de lo que nos está suponiendo este año, eh, sobre todo por la parte más operativa, ¿no? de, en nuestro caso, al menos, eh, disponemos de un SOC y de un cesir también, eh, el Catalonia CER en este caso, que, que lo que trabajamos y en lo que estamos muy enfocados siempre, en nuestro caso, es el, el tema de, de responder ante incidentes siempre que se, se producen, por desgracia, y también eh, muy orientados a proveer eh, los recursos ¿no? que, que permitan al final, dentro de, de nuestro ámbito, poder prevenir eh, esas amenazas que no se produzcan. Y en el caso de que se produzcan por desgracia, pues pues responder ante ellas y mitigar su, su afectación. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan. Pues eh, vamos con el CESIR de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Javier, eh, cuéntanos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de... ...de compartir con vosotros ¿no? esta experiencia y reitero también la, la felicitación ¿no? por los 10 años de Andalucía CER. Curiosamente, bueno, vengo en representación de, del CESIR, de la comunidad autónoma de la región de Murcia, que también cumple 10 años... ...porque bueno, eh, se fundó como tal en, en el año 2010. Eh, bien, es verdad que en, en un principio más orientado a la parte operativa más en, en un concepto SOC. Yo creo que a lo largo del tiempo se ha ido redefiniendo. Ahora mismo ya sí que es eh, más un equipo de respuesta a incidentes de seguridad, que además tiene un componente que quizá le haga un poco especial, porque también es responsable de toda la parte de gobierno, en el sentido de, de, de cumplimiento normativo ¿no? y, de, y de alinear todas esas actuaciones entre CER, CESIR y SOC, eh, digamos con un gobierno de la seguridad eh, estructurado ¿no? y, y, y digamos alineado con, con, con los objetivos a cumplir. ¿no? Eh, como decía, eh, de antigüedad 2010 y eh, eh, básicamente se está dando eh, servicio a la totalidad de la región. Eh, todas las consejerías del Gobierno de la Región de Murcia, empresas públicas, institutos, etcétera, Y, además, como circunstancia quizá un poco especial, eh, como bien sabéis, eh, la Región de Murcia es, es uniprovincial eh, y, por tanto, la, eh, no tiene una diputación provincial como tal, de tal forma que el Gobierno de la Comunidad Autónoma también tiene que cubrir eh, la cobertura de los municipios, al menos de aquellos de menos de 20.000 habitantes. y eh, Concretamente en este año 2020 se está avanzando bastante, lo comentaremos más adelante, en esa iniciativa de cubrir esas necesidades que, claro, entidades locales de pequeño tamaño no pueden quizá cubrir por sí mismas. ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Pues eh, felicidades por vuestro décimo aniversario y, y ¿Sí? explico brevemente en, en tanto, en cuanto no lo han explicado ya nuestro viceconsejero y, y mi, mi directora, eh, origen y, y ámbito de Andalucía CER. Ya sabéis que Andalucía CER eh, surgió, como ha dicho María hace un rato, como uno de los proyectos del Plan Director de Seguridad 2010-2013. Este proyecto a su vez surgió del Plan Alcazaba eh, y entre esos proyectos estaban, por un lado, una política de seguridad corporativa para la Junta de Andalucía y, por otro lado, la creación de un CSIF. Eh, la creación del Cesi se produjo a final de 2010, mediados finales de 2010. Las tres primeras eh, organismos en entrar me, me, me emociona mucho decir que fueron la Agencia Pública Sandetel, eh, la entonces Consejería eh, de Innovación, Ciencia y Empleo y la Consejería de Educación. Yo envié los papeles y, y fuimos eh, uno de los primeros eh, miembros del grupo atendido de, de Andalucía a hacer. Eso me, me, me, da mucha, me, me genera mucho cariño. El decreto 1-2011 y el 70-2017 que definen la política de seguridad TIC de la Junta de Andalucía son los que dan el mandato a Andalucía a hacer para desarrollar actividades a nivel horizontal de detección, eh, respuesta y prevención eh, de, de incidentes. Eh, Andalucía es uno de los proyectos de la Unidad de Seguridad TIC corporativa... ...junto con la Oficina de Apoyo a la Seguridad TIC... ...el Plan de Formación y Concienciación... ...su grupo atendido incluye las 11 consejerías de la Junta de Andalucía... ...el resto hasta 74 de organismos de la, de la Administración eh, autonómica... ...y el grupo atendido extendido o externo incluye organismos adicionales... ...como ya ha indicado María, incluyendo diputaciones... ...incluyendo algún ayuntamiento, nuestra intención... ...pero eso lo dejaremos para el año que viene... ...y para hablar en la pregunta siguiente... Eh, ...es extender este grupo atendido a todo el sector público... ...a todo el sector público andaluz... Eh, como decía Javier hace un, hace un rato... ...la distinción es, es importante... ...ciertamente Andalucía CER es un CERT, no es un SOC... ...Andalucía CER detecta y define o pide... Eh, resolución a los organismos, las unidades de seguridad TIC de los organismos o el nodo de interconexión de la red corporativa son quienes implementan las respuestas a los incidentes que se detecten por parte de, de Andalucía CER. Los interlocutores, por tanto, los puntos de contacto son en los organismos, las unidades de seguridad TIC, los responsables de seguridad TIC o como los llamaría el NS, los administradores de seguridad del sistema. Andalucía CER eh, colabora, aparte con, con, con todos vosotros, dentro del grupo de trabajo de seguridad con cesir.es y está acreditado en, en TFCESIR. Bien, con esto acabo. Eh, Asier, cuéntanos del, del Centro de Ciberseguridad Vasco. Vale. Bueno, ah, al final perdón. del Centro Vasco de Ciberseguridad, en primer lugar, eh, me sumo a las felicitaciones de mis compañeros, como no puede ser ah, de otra manera, y lógicamente estoy encantado de poder compartir esta celebración con todos vosotros. Eh, en relación a eso, a, a la actividad del Centro, al final del Centro Vasco de Ciberseguridad es la iniciativa del Gobierno Vasco. Eh, ...que busca promover la aplicación de ciberseguridad en todo el ámbito de, del País Vasco. Pues en este sentido, al final, nuestro foco de actividad eh, se centra en dos ámbitos muy concretos. Uno es en la protección eh, de nuestros públicos objetivos, siendo estos, y es quizá algo más eh, propio nuestro, el ámbito industrial. Estamos muy enfocados al ámbito industrial eh, del País Vasco, pero también colaboramos, lógicamente, con organismos de administración pública que tienen competencias de, de, bueno, de informática o de telecomunicaciones y demás, y también ofrecemos servicios a la ciudadanía. Pero un, yo destacaría el, el otro área de actuación que quizás es más, eh, más significativo, en el sentido de que es más diferenciador, que al final contribuimos al desarrollo económico de la región. Y esto pasa por dos vertientes. Eh, la primera de ellas es el fomentar, como os decía, en el ámbito industrial, la aplicación de medidas de ciberseguridad entendiendo que es necesario para su protección y también que les ha, es un componente habilitador. Eh, lógicamente, cada vez es más habitual que eh, se solicite ciertas medidas a la cadena de suministro, con lo cual nosotros intentamos poner en marcha iniciativas que contribuyan a que ya de por sí eh, las empresas de entornos industriales entiendan que la ciberseguridad no solo es que viene el logo, que viene el logo, sino también que les puede servir como algo eh, beneficioso para su, su, su actividad. Eh, y luego también contribuimos a dar visibilidad al ecosistema vasco de ciberseguridad. Es decir, tenemos eh, aquí, pues eh, entendemos que un importante nivel de empresas, eh, sobre todo de startups enfocadas a producto, eh, y que viene derivado de ese potente ecosistema industrial, que eh, surgen muchas oportunidades, con lo cual eh, surgen estas, estas startups, con lo cual en este sentido contribuimos a darles visibilidad tanto a nivel local, como estatal, como internacional, buscando que se generen oportunidades pues, de, de colaboración o de pues, contacto de sus servicios y demás. Eh, es importante entender que el, el centro como tal, eh, pese a que nosotros eh, formamos parte de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, eh, dentro del comité del centro eh, está el propio Departamento de Desarrollo Económico, Sostenible y medio pero también está el Departamento de Seguridad está representado a través de la Archancha, que es la policía eh, local. Está también el, el Departamento de Gobernanza pública de Autogobierno, que es eh, todo lo que tiene que ver con informática y telecomunicaciones del Gobierno vasco. Y además está el Departamento de Educación. Con lo cual, muchas de las iniciativas que llevamos a cabo van enfocadas a fomentar pues, que eh, se identifique la ciberseguridad como una vía de desarrollo profesional y para poder alimentar esas necesidades que hay cada vez mayores en, en este ámbito. Muchas gracias, Asier. Muy bien. Eh, Gustavo Herba, eh, del CESIR.GAL. Y... Cuéntanos, Gustavo. Hola, buenos días. Bueno, eh, por supuesto, en primer lugar, agradeceros la invitación para participar en esta mesa de debate en la que gustosamente eh, estamos. Y, como no, sumarme a, a la felicitación por ese ya décimo aniversario de Andalucía CERN. ¿no? Eh, bueno, eh, CESIR.GAL, el, el CESIR, o Centro de Respuesta a Incidentes de la Junta de Galicia... Eh, digamos que con esa denominación eh, venimos funcionando desde el año 2018, que es un poco cuando nos dimos cono a conocer al exterior, ¿no? eh, participando, por ejemplo, en foros como cesir.es eh, En realidad, en la Junta de Galicia eh, existía un grupo de, de personas dedicada en exclusiva a la ciberseguridad, por lo menos que yo sepa, eh, desde el año 2000, no sé, no, no sé desde antes, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que en el año 2018 pues, decidimos un poco abrirnos al exterior y, y empezar a pensar, a, a cubrir otros ámbitos de actuación y a colaborar con terceros. Puntogal eh, está adscrito al área de infraestructuras de la Antega, eh, que es la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, agencia creada en el año 2012 y que pretende aunar o a una la prestación de servicios TIC de forma transversal a toda la junta de Galicia. Entonces, nosotros estamos ahí y, por lo tanto, pues, nos toca prestar servicios de ciberseguridad a todo el ámbito de actuación de la Antega, eh, que básicamente pues, es toda la Administración General de la Junta de Galicia, todo el sector público autonómico, prácticamente todo el sector público autonómico, eh, si sí, sí cabe a lo mejor comentar la, un poco la excepción o el caso especial del ámbito sanitario, ¿vale? donde, aunque colaboramos con ellos, eh, sí, sí tienen una, una autonomía ¿no? en, la, en la gestión de las TIC y, de la, y, por lo tanto, también de la ciberseguridad, y si sí cubrimos pues ámbitos como educación, justicia y, y demás. ¿vale? También trabajamos un poquito con monitorización en. ...en la administración local, ¿vale? porque hay alguna diputación a la que le damos salida a internet... ...y aprovechamos para darles algunos servicios. Bueno, y esto al final pues, supone eh, dar cobertura de servicios de ciberseguridad de forma directa... ...a unos 50.000 empleados públicos y, y bueno a y, y otro tipo de usuarios, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en el ámbito de educación, pues cada vez más... ...y, y por la situación en la que estamos viviendo ahora, pues tenemos ahí otro tipo de usuarios... ...que son los, los estudiantes... Eh, que, que en nuestro caso pues eh, en el proyecto de libro electrónico pues tenemos ahora ¿no? casi 40.000 y el año que viene pues vamos a crecer bastante ¿no? Entonces, bueno, al final pues también es un, un nuevo tipo de usuario al que hay que dar servicio de, de ciberseguridad y que tenemos, que tenemos ahí Menudo usuario, ¿verdad? No, no van a ser los que menos incidentes hoy, seguro Muchas gracias, muchas gracias, Gustavo bueno, vamos a pasar a una, a una segunda pregunta, muy, muy genérica y que eh, yo contestaré en penúltimo lugar, así que estoy seguro de que no voy a tener nada que contestar porque seguro que todos vamos a contestar algo muy similar. ¿Cuál ha sido vuestro mayor dolor de cabeza, como CESIR, en 2020? Considerando principalmente vuestro grupo atendido eh, de, la administración, de la Administración Pública. Pero bueno, en general, ¿cuál ha sido vuestro principal dolor de cabeza? Cuéntame, Asier, por ejemplo. Así es. Bueno, bueno, yo al final, si me permitís el eufemismo, diría que es proyecto retador, eh, más que un dolor de cabeza, pero estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de la pregunta. Eh, pero bueno, yo al final destacaría de los proyectos que hemos abordado a lo largo de este año, eh, nos coincidía a finales del año pasado y a principios de este año, un proyecto que era un red al sistema sanitario vasco. Entonces, eh, auditamos la seguridad de varios hospitales, eh, os podéis imaginar un poco, eh, bueno, el alcance de, de un proyecto de estas características y, bueno, pues afortunadamente fue previo a todo el tema de, de pandemia el mayor grado del proyecto, con lo cual nos sirvió eh, para, para bueno, tomar ciertas lecciones que nos han servido a lo largo de estos meses, de esta situación. Y luego también hemos tenido elecciones autonómicas en julio, con lo cual tuvimos que poner en marcha todo el operativo eh, relacionado con, con las elecciones. Y, bueno, pues al final proyectos de esta índole pues son bastante interesantes. Pero sí me gustaría destacar una, una cuestión concreta y que va totalmente alineada con la actividad que os comentaba antes del centro, enfocada a la industria. Eh, el mayor dolor de cabeza, y ahora sí lo digo tal cual, es intentar hacer ver a las empresas de entornos industriales la necesidad de aplicar ciberseguridad. Eh, porque para ellos es algo que es muy novedoso, que no les a, entienden que no les aplica. Eh, y bueno, pues eh, eh, a nosotros diariamente nos llegan casos de estafas BEC de 200.000 euros, de 500.000 euros, eh, es, eh, incidentes de ransomware donde hay paradas de planta, que lógicamente con las consecuencias, pues el poder hacer ver a esos a los clusters a las agrupaciones empresariales y a las a esos que forman parte de esos clústeres, el que la necesidad de, de aplicar ciberseguridad y que lo vean como una inversión, no como un gasto, pues yo creo que es el, desde hace o sea, tres años de actividad que llegamos uno de los mayores dolores de cabeza. Eh, si es verdad que vamos viendo cómo va avanzando un poco el tema, pero vale, con lo cual necesitamos destinar gran parte de nuestros esfuerzos en ese sentido. Muchas gracias, Asier. Eh, Juan, cuéntanos qué en Catalonia, hacer, ¿qué, qué dolor de cabeza habéis tenido este, aunque sea leve. ...que hay tenido este, este año 2020. Sí. También aprovecharé también para, para utilizar la expresión... ...bueno, es una oportunidad... Eh, ...sí que es verdad que, que ha generado también... ...sus dolores de cabeza. Eh, creo que vamos a estar muchos de acuerdo en, en al final... ...la, la situación ¿no? de este año, por desgracia, el 2020... ...con todo el tema de la crisis de, de la COVID-19, al final... ...en especial lo que ha implicado... ...y lo que ha supuesto para el ámbito hospitalario... En nuestro caso, lo que sí que hemos llegado es, es en, hemos identificado, no, nos hemos encontrado con que había un montón de, de procesos de negocio que de repente de, de la noche a la mañana eh, tomaban una importancia y, y una criticidad eh, pues, extremada. Eh, en el sentido, sobre todo de eh, no estamos hablando solo incluso del ámbito de salud, que, que es obvio, que sí, sino que, que había muchas otras verticales, eh, pues incluso a lo mejor educación, desde el propio trabajo o todo el tema de, de ayudas y subvenciones ahora. A, a, a autónomos, por ejemplo, a, al final nos encontramos ¿no? con que el propio negocio al que damos soporte eh, pues tiene que iniciar de, de golpe, eh, pues estamos hablando incluso de 40 iniciativas en un momento determinado. Entonces es un esfuerzo titánico que se ha hecho por parte de todos y como no, pues no, nos ha afectado a nosotros también. Además una administración que en un principio no no en, en ese ADN, ¿no? la, el, el teletrabajo por ejemplo y de repente nos encontramos pues, con que la gente tiene que estar conectándose de... de un día para otro se tiene que estar conectando desde casa con equipos personales, eh, nuevos puntos de, de acceso al final. Se están publicando sistemas ¿no? que hasta entonces estaban más de cara hacia adentro, pues se están publicando hacia el, hacia internet, hacia el exterior. Al final lo que nos ha forzado no es encontrar uh, de, de manera urgente, encontrar nuevas maneras de, de hacer las cosas sobre todo. Y en especial la, la parte de gestión de incidentes, ¿no? Eh, toda esta situación, por desgracia, pues claro, que supone es un caldo de cultivo excelente para, para todo el tema de las campañas de despliegue de ransomware, que es lo que más estamos sufriendo, sobre todo en ámbito hospitalario y también en, en ayuntamientos. Eh, al final es un tipo de amenaza que te exige hacerlo todo perfecto. Y en nuestro caso, pues como comentaba, por desgracia sí que hemos llegado a sufrir incidentes, también podemos estar contentos en algunos otros casos donde hemos llegado a parar incidentes realmente críticos que ya estaban en curso. Y eso sería... El, el resumen, gracias, digamos, Juan. por desgracia 2020 <ríe> y por suerte. También. Perfecto, muchísimas gracias. Gustavo, en cecil.gal ¿qué, ¿qué habéis tenido en este año? Bueno, yo creo que vamos a coincidir bastante, voy a coincidir bastante con, con mis compañeros. Bueno, además, en el caso de que como un país vasco, pues también hemos tenido elecciones este año. Además, hay elecciones aplazadas, ¿no? que va a ser de un momento luego que aplazarlas. Entonces, efectivamente, el proceso electoral pues, siempre tiene sus quebraderos de cabeza no respecto al tema de la ciberseguridad. Pero bueno, sin duda, yo creo que lo, lo que comentaba Juan, no el, el tema de la pandemia este año ha sido el, el, el elemento eh, diferenciador. Eh, ...respecto a otros años, ¿no? Entonces, bueno, todo el tema de... Eh, la lo que comentaba Juan de transformación de procesos de negocio, ¿no? Cosas, pues, que hasta el año pasado se hacían de una forma... ...y que de repente, en cuestión de días o semanas... ...hay que hacer de otra forma, y, y esa otra forma, pues... ...normalmente implica las TIC e implica hacer cosas... ...que hasta ese momento no se habían hecho, ¿no? Eh, ya, el, el mero hecho, pues, de, de tener que dar teletrabajo remoto de forma masiva... ...a miles o decenas de miles de personas, pues que hasta ese momento no lo, no lo habían hecho nunca... ...dando entrada a PCs o equipos personales de todo tipo... ...bueno, pues eso yo creo que sin duda desde un punto de vista de seguridad para nosotros ha sido uno de... ...bueno, una de nuestras preocupaciones, no sé si quebraderos de cabeza... ...y que nos ha obligado pues a, a repensar muchas cosas... a a, a gestionar continuamente pues, esos, esos nuevos riesgos ¿no? y, y demás. Y, y, bueno, y por lo demás, pues, los típicos incidentes que, desgraciadamente, pues, cada vez se, se multiplican. ¿no? El eh, tema de ransomware, efectivamente las estafas por, por correo electrónico, ¿no? que cada vez son, son más frecuentes, pues, las, las típicas de intentar cambiar números de cuenta para luego pagar a quien no se debe y demás. Eh, también será mucho, me imagino que, que a vosotros os pasará, pues el, los engaños telefónicos, ¿no? El, el, el, mismamente el, el, el soporte técnico de Microsoft, ¿no? Intentando, pues, también eh, conseguir información o, o beneficio económico de esos engaños. Y, y, bueno, y también tenía aquí anotado el tema de los ataques de negación de servicio, ¿vale? Que, bueno, eh, también es una amenaza que tenemos ahí constantemente, a veces se da más, a veces se da menos, pero bueno, eh, siempre, siempre está por ahí también causando ciertos, algunos problemas a veces se da hasta por los alumnos contra las plataformas educativas. <risa> algo, algo, algo hemos tenido de amenaza en lo que tiene el, el teletrabajo y en este caso el, el telestudio. Muchísimas gracias, Gustavo. Eh, región de Murcia, cuéntanos, Javier. Bueno, yo coincido con, to con todas las intervenciones anteriores, ¿no? pero eh, yo, eh, además de esta redefinición de los procesos de negocio, que ha sido evidente, porque al final, eh, digamos, el personal TIC ha tenido que acomodar todos sus procesos para ofrecer el servicio, tanto en educación, sanidad y otras, pero además internamente ha hecho una propia redefinición de sus procesos de negocio, y, eh, muy orientados quizá al teletrabajo, por decir, la parte más física y más, y más evidente. Pero claro, nos hemos encontrado con una redefinición completa del perímetro. Ahora, nos, de, de tener un ámbito controlado en, en la administración pública eh, de la región, nos hemos encontrado con que eh, ese perímetro que se contemplaba pues, eh, ha cambiado radicalmente ¿no? con, con la pandemia y con el teletrabajo. Eh, lo contaba Gustavo, equipos personales que son los que se han utilizado para conectarse a la red, eh, con lo cual la protección del puesto, bueno, bueno, se ha tenido que redefinir también. Eh, eh, la, la protección de la red, etcétera, etcétera. Y, y también quiero mencionar una cosa, o sea, quiero decir, no, no hemos sufrido nada diferente a lo que habéis sufrido todos los demás y todos los tipos de ataque que, que hemos visto, pero eh, nosotros también eh, nos hemos encontrado con dos circunstancias, ¿no? Y además que yo creo que están relacionadas. El eh, continuar con el proceso, con los procesos que se venían abordando, porque al final es verdad que las urgencias te paralizan en determinadas cosas, pero luego el mundo no deja de girar y también hay que eh, acometer esas cosas que, que ya tenías en curso ¿no? y, que, eh, y que van acompañando a todo el proceso ¿no? de, de digitalización. Y otra ya quizá un poco más personal, personal no digo de mi persona, pero sí del ámbito de, de los equipos de trabajo, el mantener la motivación de los equipos de trabajo. Eh, es mi opinión quizá, pero ciertamente eh, eh, en los trabajos tipo cesir tipo, tipo SOC, eh, tipo CER, es muy importante la compartición de información y la compartición de información eh, de manera telemática no es la misma que si es de, de manera presencial. Mantener esa motivación con todo el mundo encerrado en sus casas y cosas que se pueden resolver de una forma muy sencilla cuando tienes un contacto más personal, eh, eh, digamos, entre miembros del equipo y con los interlocutores de los destinatarios, eh, se ha vuelto diferente, simplemente diferente. Ese quizá también ha sido otro dolor de cabeza. ¿no? Muchas gracias, Javier. Cierto, desde Andalucía CER también, esto que dices de la, la comunicación entre, no solo ya entre equipos dentro del CER, sino entre, entre el personal de la, de la administración ha cambiado radicalmente, entonces la forma de trabajar ha cambiado mucho y, y se presta mucho más. Por ejemplo, la superficie para los ataques de, de ingeniería social, o por ejemplo, de, de business economic, email compromise, de, de compromiso de factura y demás, ha, ha crecido. Eh, por otro lado, también la, la, el acceso remoto a servicios también ha ampliado nuestra superficie de exposición y ha requerido un incremento por parte de Red corporativa tremendo en las VPN, que también hay que monitorizar en cuanto a su acceso y su, y su tráfico. Entonces, la securización de accesos remotos, el incremento de VPN, la monitorización, el incremento eh, tremendo de correo corporativo, eh, la utilización de nuevas herramientas que también deben ser evaluadas y monitorizadas... Eh, la orientación y la formación a usuario, todo esto ciertamente han sido lo, los retos de, de 2020 también para Andalucía hacer. Cuéntanos, Lourdes. ¿Y en Valencia? Bueno, va? pues yo no, eh, pues no voy a ser nada original porque coincido plenamente con lo que habéis eh, enumerado pues prácticamente todos vosotros en cuanto al tipo de incidentes. Pues los que tenía anotados prácticamente han sido los mismos que, eh, que ha enumerado Gustavo. A ver, principalmente eh, los dolores de cabeza más gordos que hemos tenido, pues lógicamente vienen derivados de la pandemia en dos sentidos. Por un lado, por el tema del teletrabajo, pero no para los, el personal que trabajamos en CESIR, porque nosotros, bueno, tenemos la ISO 27001 y podíamos teletrabajar en cualquier momento, sino porque vino porque nuestra DGTIC fue quien, la, la Dirección General de Tecnologías de la Información fue el órgano, bueno, aparte de ser el órgano, que ya lo he comentado antes, del que depende todo este complejísimo ecosistema de sistemas de información, pues fue el encargado de liderar, el dar teletrabajo a una gran cantidad de empleados públicos y, bueno, se optó pues, por encontrar el delicado equilibrio entre la urgencia de la conectividad remota a mitad de marzo y el aseguramiento de unos niveles de protección suficiente, y digo delicado, pues porque siempre la solución más rápida y más barata, pues era la normalmente la menos ciberseguro, la menos cibersegura y uno de los eh, principales dolores de cabeza en ese sentido fue el hacernos oír con la suficiente firmeza en la organización, pero también con la delicadeza necesaria para ir metiendo la cuña de la ciberseguridad en cada acción que se tomaba, en cada decisión que se tomaba con respecto al teletrabajo y que no se viera como un estorbo, sino como algo necesario. Afortunadamente salió todo bastante bien, no ha habido que lamentar bajas ni grandes incidentes porque ha sido, como, pues como decía antes Gustavo, más de lo mismo. Y el otro dolor de cabeza pues, ha venido un poco derivado de la forma de trabajar que nos ha impuesto la pandemia, con unas urgencias que cambiaban a diario, con lo difícil que nos resultaba pues, planificar el trabajo y cumplir plazos, pues varias veces hubo que desvestir a un santo para vestir a otro, aparecían aplicaciones en el ámbito sanitario que todas eran muy de desarrollo muy rápido y muy urgente, eh, digamos que el seguimiento estricto de un ciclo de vida óptimo el del desarrollo del software no estaba entre las prioridades de todo el mundo y estábamos haciendo eh, test de intrusión en aplicaciones en producción, a otras que todavía estaban desarrollándose, o sea, fue un poco una locura en el sentido de que nos cambiaban las urgencias a todas horas, de repente salía un hospital de campaña que se estaba contratando pero había que definir la securización a la vez, en fin, una forma de trabajar pues que no es la óptima, pero entendible en estos momentos, y que, bueno, también ha causado pues más de un dolor de cabeza. Como os digo, afortunadamente, pues no, no ha habido bajas ni daños graves e incidentes pues más de lo mismo y muy similar a lo que ha comentado Gustavo y la mayoría de vosotros. Muchas gracias, Lourdes. De, de tu respuesta y, de hecho, de la respuesta de todos vosotros, puede sacarse incluso una, una considero, una respuesta a una pregunta del público, me la están pasando, de, de Álvaro, que planteaba si eh, la crisis del COVID y las decisiones rápidas e importantes en materia de ciberseguridad han hecho ver a la Administración la necesidad de, eh, de esta respuesta incidente o de esta mm, definición de políticas de seguridad mm, técnica en este caso, para el acceso y para la... Y, y por lo que me dice el Lourdes, ciertamente, habéis tratado de hacer que esto se, se manifieste. En la Junta de Andalucía, sí. en el ámbito de la Junta de Andalucía, el plan de contingencia TIC eh, ha contado con la, con la unidad de seguridad TIC, un plan que se está elaborando, que ahora está en, en fase de elaboración por los organismos, para prepararse ante posibles, ante posibles contingencias del tipo similar a la, que, a la que hemos sufrido, ha contado, digo, con la, con la colaboración de la, de la unidad de seguridad TIC corporativa para su desarrollo. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar al, al futuro, vamos a pasar a 2021, esperemos que sea eh, mejor que 2020, es fácil, pero ¿qué proyectos tenéis para, para 2021? Eh, Así es, perdón, perdóname, eh, no, eh, vamos a reordenar, eh, Gustavo, Gustavo, cuéntanos. Bueno, eh, de cara al año que viene, eh, inicialmente nosotros tenemos intención de potenciar un proyecto que, que arrancamos a finales del año pasado y que hemos venido desarrollando este año, que es el proyecto de crear eh, una estructura de colaboración en el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito del territorio gallego, que aúne eh, un poco los esfuerzos de los diferentes agentes del sector en nuestro territorio, ¿vale? eh, las diferentes administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, la propia Junta de Galicia, eh, y, por supuesto, en colaboración con eh, los, los grandes agentes a nivel nacional, que ¿no? son INCIBE y Centro Criptológico Nacional. ¿no? Entonces, bueno, hemos establecido un convenio de colaboración multilateral con todos estos agentes, al que al, eh, durante el año que viene esperamos que se vayan uniendo otro tipo de entidades colaboradoras, ¿no? tanto del sector público como del sector privado, eh, y eso, y que, que sirva un poco como estructura de colaboración para eh, aunar esfuerzos eh, con los objetivos estratégicos de, del fomento de la ciberseguridad en nuestro territorio, concienciación, formación, fomento de la industria de la ciberseguridad, etcétera. Eso digamos que es un poco nuestro gran proyecto de cara al, al exterior. Eh, un poco vinculado con eso, pues también la, nosotros la, la idea o la intención que tenemos, que, que por supuesto pues, estará un poco sujeta ¿no? a las disponibilidades presupuestarias, pero sí tenemos la intención de eh, poco a poco ir eh, ampliando el, la cartera de servicios y el ámbito de actuación de nuestro CESIR para cubrir otros ámbitos, ¿vale? como puede ser pues fortalecer servicios en el ámbito de la administración local, y, y en el resto del sector público autonómico, o incluso hacer cosillas en el ámbito de ciudadanía y empresas, siempre en colaboración, por supuesto, con CCN e INCIBE. Y bueno, ya en el ámbito más, más técnico de la ciberseguridad, pues relacionado con lo que comentábamos antes, eh, vamos a intentar eh, reforzar eh, los mecanismos de seguridad en el teletrabajo, bueno, entendiendo pues, que no ha venido que eh, ha, ha venido para quedarse. ¿no? Eh, de hecho, bueno, la, la Junta de Galicia eh, está a punto, ya ha aprobado el, el, la, la actualización del modelo de teletrabajo que ya se había definido en 2013. ¿no? Entonces, esto ha venido para quedarse en el ámbito público y hay que darle una solución más segura. ¿no? Eh, pues Este año hemos hecho lo que hemos podido pero el año que viene tenemos que mejorar. Entonces, ahí tenemos un proyecto eh, en el que estamos pensando. Y después, bueno, renovación de las plataformas de seguridad que tenemos todos y que pues, cada X años hay que, hay que renovar. Vamos también a hacer un poco, a, a nivel organizativo, eh, consolidación de diferentes grupos que, que teníamos un poco trabajando, de, no de forma aislada, pero bueno, sí de forma separada. Vamos a intentar unificarlo todo para eh, conseguir un funcionamiento más, más eficaz y, y eficiente. Y, y bueno, ya por último, pues seguir trabajando en la, en la concienciación y en la formación. ¿vale? Eh, entendemos que, que sigue siendo muy necesaria la concienciación en todos los ámbitos, ¿vale? Pues, pues para, para conseguir pues, que... Que, que, que de verdad se vea que la ciberseguridad es relevante, que no puede ser algo, algo accesorio, y también la, la capacitación y formación. ¿vale? Los empleados públicos, el propio personal TIC, pues tiene que seguir formándose y y en este mundo de la, de la ciberseguridad. Muchas gracias, Gustavo. Javier, cuéntanos, proyecto en región de Murcia. Pues yo creo que los principales proyectos que se van a abordar de ahora en adelante, coincidiendo en lo que ha dicho Gustavo, eh, la protección del teletrabajo, porque ha venido para quedarse, no hay más remedio, pero digamos eh, intentando ver un poquito más allá, eh, eh, nosotros seguimos con, con la implementación de los procesos de mejora continua, eh, insisto, en la parte de Gobierno… Eh, cumplimiento normativo, etcétera, se, se venían impulsando en la región, en las distintas consejerías y en distintos ámbitos, eh, empresas públicas, fundaciones, etcétera, y eh, el año que viene se le va a dar un impulso relevante. Nosotros hemos entendido que, por más allá de que la tecnología evidentemente ayuda en, en, en todos los procesos de ciberseguridad, eh, lo mencionaba también antes Lourdes, las personas, ¿no? el, el, el equipo humano, pero también, eh, ¿hacia dónde? ¿no? El fijar una estrategia y, y, y, y continuarla. ¿no? Entonces, toda esa parte de gobierno para nosotros es eh, relevante y lo va a continuar siendo posiblemente eh, en cuanto nos logremos desatar un poco de, de, del efecto pandemia. ¿No? Y... Y ya de, eh, dentro de, también como decía Gustavo, de las partes más técnicas, eh, tenemos eh, varios retos que son relevantes, uno de ellos es la consolidación de procesos de, de, de ciberinteligencia y la distribución de feeds de seguridad, Me refiero ya eh, eh, poder llevar todo ese conocimiento a, incluso a los dispositivos me da igual puestos de trabajo, equipamiento de redes, sistemas de protección, etcétera, etcétera. Poder hacer un aterrizaje de toda esa inteligencia ¿no? de, de seguridad que, que se está recopilando. Eh, y además nos hemos eh, nos estamos eh, eh, embullendo ahora de, de otro ámbito que no suele ser el habitual eh, de un cesir eh, Puede que en algo de un, de un CER y, y muy poco de un SOC, y es, eh, después de proteger todo, puesto de trabajo, perímetro, eh, fuentes abiertas, inteligencia de seguridad, eh, estamos haciendo un aterrizaje bastante intensivo en la parte de calidad de código y seguridad del código. Prefiero, el último reducto de los malos, de los ciberdelincuentes, sigue siendo que una aplicación mal programada eh, eh, va a ser eh, eh, el eslabón más débil de la cadena. Todo lo demás está reforzado, pero luego las aplicaciones entre que llevan muchos años en, en producción, eh, sus mantenimientos no suelen ser apropiados, no digo porque no lo sean, sino porque incluso los procesos ya, ya no los acompañan. ¿no? Eh, hablamos de tecnologías eh, que están descatalogadas eh, y, y que resulta ya un ámbito muy complejo y, sin embargo, como esas aplicaciones soportan el negocio, eh, eh, no se puede prescindir de ellas. ¿no? Y, Claro, la solución fácil es, oye, pues mígralo. mígralo ¿Cómo? ¿Quién? Eh, es decir, eh, hay, hay, un, hay un mundo muy complejo en el que hemos empezado este año más parcialmente de lo que nos hubiese gustado, pero que al año que viene sí que le queremos dar bastante eh, continuidad. Y ya un último apunte, lo mencionaba al inicio, en la introducción, eh, al ser eh, una región uniprovincial en la que no existe una diputación que dé servicios a los municipios de pequeño tamaño, lo mencioné antes, el, el SOC, el VSOC regional, que va a, co va a coger mucha relevancia en el año próximo. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Eh, Juan, cuéntanos, en Catalonia CERT, ¿qué tenéis pensado para 2021? Para nosotros para, para el 2021 eh, tenemos un compromiso, como compromiso vamos, eh, la construcción de, de un servicio público de ciberseguridad, esto es como, como proyecto estratégico principal. Aquí en este caso tenemos a la administración local como, como jefe fundamental, eh, la idea al final, o lo que pretendemos y perseguimos es eh, construir un modelo ¿no? de, de gobierno y de operación de, de la ciberseguridad que sea común y, y se pueda adaptar a, a diferentes clientes de, de manera trivial digamos eh, al final también relacionado ¿no? con la situación en la que estamos pues lo que nos hemos dado cuenta en cuanto a la respuesta a incidentes por lo menos es eh, que hace falta encontrar una nueva aproximación eh, nos encontramos al final en entornos ¿no? que, que son eh, grandes normalmente complejos estamos llegando a gestionar incidentes pues son infraestructuras con muchos sistemas eh, la gestión se tiene que realizar normalmente completamente remota eh, además con una gran dispersión geográfica como la que tenemos en Cataluña eh, y además nos estamos enfrentando, no decía antes, hablaba del tema del despliegue de ransomware pues nos estamos encontrando con amenazas que tienen, que tienen un cierto punto de, de capacidad tienen más capacidades que, que otras de las que, que tradicionalmente veníamos afrontando eh, en ese sentido entonces hemos identificado que hay una necesidad ¿no? de recapacitación tecnológica y también de procesos incluso y en esa línea nosotros estamos apostando mucho por la innovación, no, no vemos otra manera ¿no? de, de sacarlo adelante que no sea eh, pues innovando en este caso. Y en esta línea también pues podríamos hablar de ya no solo administración local sino incluso de cara a ciudadanía, pues eh, vamos a apostar también por, por nuevas tecnologías como podrían ser bueno temas de, de asistentes virtuales y de, y de chatbots para poder dar un, un servicio de, eh, a la ciudadanía o servicio de atención a la ciudadanía. Eh, también luego por otra parte, por otra parte simplemente destacar, eh, nosotros nuestro desde hace dos años venimos desarrollando un, un programa de, de inteligencia de amenazas, eh, al final de lo que nos hemos dado cuenta nosotros y nuestra apuesta es que, que no hay otra manera de mejorar o de que todos mejoramos que no sea compartiendo y nosotros somos muy de, de dar antes que nada eh, y no recibir nada a cambio si hace falta. Y en esa línea eh, lo que estamos es trabajando en establecer una serie de vínculos y, y creando un ecosistema también de ciberseguridad con laboratorios, incluso a, a nivel internacional, con grandes fabricantes, eh, con otros CSIRs a nivel estatal, a nivel internacional también. Al final la idea, nuestra intención es poder compartir ¿no? eh, conocimiento, información y, y también tecnología. Muy bien, muchas gracias Juan. Eh... Lourdes, cuéntanos qué proyectos interesantes tenéis bueno, para pues, 2021. Eh, en nuestro caso, eh, vamos a ver, una de las cosas que tenemos que hacer y rápido durante el año que viene es dar continuidad a algunas cosas que se nos han visto interrumpidas o retrasadas en la pandemia. Podría citar pues, algún proyecto que tenemos con sanidad que no era demasiado urgente, de, de securización, pues del área médica, de, de la área clínica de médica, que tenemos que retomar. Eh, también, pues por ejemplo, el Plan Valenciano de Capacitación en Ciberseguridad, que iba como un tiro, pero tenía pues un alto grado de presencialidad y que ha habido que transformarlo a online y al no tener los niños colegios se ha quedado también postergado. En fin, ha habido una serie de cosas. El SOC virtual con los 10 ayuntamientos piloto, que ya tenemos a varios de ellos y a bastantes fuentes integradas y hay que ampliarlo y seguir dándole continuidad. De esto tenemos mucho. Pero como iniciativa principal para el año que viene es el, la creación del Centro de Excelencia en Ciberseguridad Industrial que vamos, que vamos a montar. Todos somos conscientes del incremento tan grande que hemos tenido en los riesgos asociados a los sistemas de control industrial en los últimos tiempos con ciberincidentes que afectan ya a sectores logístico, energético, salud… Y bueno, para la protección de este tipo de, de infraestructuras sabéis que no es nada sencilla y que requiere pues, de capacidades y habilidades que por desgracia van escasas. Y entonces este centro que estamos diseñando pues lo que pretende es dar solución a este problema con el fin de ser un nodo especializado para el desarrollo de medidas defensivas en todos los ámbitos de los sistemas de control industrial. Actualmente solamente estamos... En fase de diseño conceptual, pero bueno, a grandes rasgos pues puedo decir que tendrá pues un laboratorio industrial, un despliegue de una red de homepods con capacidades industriales y un observatorio. Eso como proyecto novedoso, pero sí que tenemos también el reto de que no se nos paren cosas que se nos han ido parando porque, porque por, por lo que he dicho antes, que había que ir desvistiendo santos para vestir a otros que tenían más urgencia. Entonces, pues básicamente, en dos minutos, esto era la, la, la visión general que os quería decir de lo que tenemos por delante en breve. Muchas gracias, Lourdes. Desde Andalucía, CER me coloco yo, ahora te, te pregunto, así es. Eh, desde Andalucía, CER, como CERT, nuestra principal preocupación para 2021, la cuento ahora, desde la unidad de seguridad TIC corporativa, como directora de proyectos horizontales, eh, en la parte de formación y concienciación es cierto y de hecho nos lo demanda así el plan de contingencia TIC que debemos incrementar aún más la formación técnica del personal de tecnología de la información y la concienciación de los empleados de la, de la Junta de Andalucía. Eh, también tenemos en la dirección general un servicio especializado en la, eh, las competencias TIC de la ciudadanía al cual queremos dar apoyo para incrementar la concienciación de la, de la ciudadanía, aunque ciertamente Andalucía CERT tiene la visión hacia la, la administración pública. Eh, y en la Junta de Andalucía tenemos direcciones generales eh, especializadas en, la, en, la, en, en, en empresas que eh, ciertamente entroncan con lo que decís de eh, la seguridad en la industria y la industria de la ciberseguridad eh, y su potenciación. Desde Andalucía CERT, como, como CERT, nuestra principal preocupación de 2021 es, por un lado, eh, ampliar la pues como yo lo llamo, la, la anchura, la profundidad y la altura de nuestros de nuestro servicios. Por un lado, la anchura en cuanto a ampliar el grupo atendido a administraciones locales y a otros eh, entes de, de derecho público de la, de la Junta de Andalucía. Eh, extender también determinados servicios hacia empresas y ciudadanía a través de los servicios de las direcciones generales competentes en, en ello eh, y ampliar nuestros nuestro servicios. En cuanto a altura... Y también habéis mencionado esto, eh, no solamente centrarnos en el tráfico de red, en la monitorización eh, técnica, no solamente, y en la próxima pregunta hablaremos de ello, no solamente centrarnos en el tráfico eh, de red normal de las aplicaciones y de la, y de la navegación, sino también atender... Eh, ...por ejemplo, mediante las sondas ATICS, ...tenemos una en el Hospital Virgen de las Nieves... Eh, ...atender a los sistemas de control industrial... ...y a los sistemas eh, IoT y, y, y OT... ...atender a otro tráfico que no sea únicamente... ...el tráfico de navegación o el tráfico de, de, de publicación... ...ese es uno de nuestros retos también para 2021... A ...crecer en altura y crecer en profundidad... ...en cuanto a que la red corporativa... ...que, que monitorizamos es compleja... ...y ahora mismo estamos viendo por un lado el perímetro... ...y por otro lado determinados sistemas horizontales... ...en 2021 queremos crecer hacia adentro... ...crecer monitorizando más adentro de la red corporativa... ...cada organismo monitoriza y gestiona su propia infraestructura... ...pero Andalucía CER quiere entrar un poco más primero... ...en la comunicación entre organismos... ...en el troncal de la red corporativa... Eh, ...y posteriormente más hacia adentro... ...y monitorizar también todos los sistemas eh, corporativos... ...que se vayan, eh, que se vayan desplegando... Eh, ...la idea y el incidente de, de, de SolarWinds de, de antes de ayer... ...o de ayer, eh, lo que nos dice es que realmente entrar entrar dentro del perímetro es relativamente sencillo, eh, vamos, relativamente sencillo, es relativamente posible. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos pues, ha sido víctima, como recordáis, antes de ayer o ayer, o hace un par de días, de, de, un, de una brecha por un eh, proveedor de, de, de software, por, por SolarWinds, que fue, que fue vulnerado. Eh, lo que debemos hacer, y eso lo tenemos claro para 2021, es mirar no solo el perímetro, sino también, ...las relaciones internas entre los entre lo, entre lo sistemas. Bueno, eh, Asier, cuéntanos, ¿qué tenéis para 2021? Bueno, vale, yo destacaría tres iniciativas principales. Al final, la primera es eh, dar continuidad al plan de ayudas... ...de ciberseguridad industrial, que iniciamos hace tres años. En el primer año aprobamos 102 proyectos... ...y otorgamos ayudas por un importe de un millón de euros... El segundo año aprobamos 216 proyectos y otorgamos ayuda por 2 millones de euros. Y este año, al final, hemos eh, aprobado 178 proyectos eh, y hemos otorgado una ayuda de, de 1.300.000 euros. Esto, más allá de que hayamos aprobado en, en estos tres años más de 500 proyectos, eh, con una inversión eh, pública, digamos, de 4 millones de euros, lo que ha supuesto es que haya una inversión privada de cerca de 10 millones de euros. Eh, y, además, el fomentar estas ayudas, que al final van destinadas a empresas de entornos industriales para que contraten a proveedores de ciberseguridad, pues, lógicamente, hace que se establezca esa relación de colaboración y confianza eh, para que luego demanden servicios eh, por su cuenta, digamos. Y, además, bueno, pues eh, nos sirve a nosotros para palpar un poco el estado del paciente. Es decir, que viendo la tipología de proyectos que, que estamos subvencionando, vemos que el, el 80% de los casos es de, son de sefaltación ¿no? con lo cual entendemos que el nivel de madurez del ecosistema pues es bajo y hay que seguir trabajando para fomentar que, que madurez. ¿no? Eh, después también, bueno para el año que viene, pues, por darle continuidad, el programa de ideas tenemos destinado también una partida de presupuesto inicial de 1.300.000 euros, que bueno, pues pondremos en marcha probablemente en abril y mayo, al igual que hacemos todo eso. Después, otro proyecto que entiendo que es eh, interesante es todo lo que tiene que ver con, la, eh, con el libro blanco de la ciberseguridad. En nuestro caso, es segmentar la oferta de servicios de ciberseguridad que hay en busca. Tenemos identificados más de 160 organizaciones que trabajan en ciberseguridad, siendo estas pues, eh, proveedores, fabricantes, distribuidores, eh, centros tecnológicos, startups y demás, y, bueno, pues trabajamos un poco en segmentarlas para que, luego, quien demande esos servicios entienda quién puede ser su mejor compañero de viaje. Pues ahí tenemos eh, una labor importante. También dar visibilidad, como os adelantaba antes en la parte de promoción, como tenemos recogidas ya más de, eh, si no recuerdo mal, de 29 startups de ciberseguridad, de las cuales el 60% son de producto y no de servicios, lo cual es más fácil para cuando vas fuera el dar visibilidad de ecosistema. Pues eh, recientemente se ha creado CYBASC, que es la Asociación de Empresas de Ciberseguridad, de, que tiene sede aquí en Uscadi, donde tiene ya más de 50 miembros. Y, bueno, estamos viendo un poco cómo contribuir, eh, como, os digo, como os decía, a poder dar visibilidad de todo ese ecosistema y a potenciar la demanda de servicios. Y ya, por último, eh, el año pasado hicimos una reflexión que derivó en un plan estratégico para posicionar a Euskadi como un referente internacional en ciberseguridad industrial. Entonces, elaboramos un plan a corto, medio y largo plazo, hasta cinco años, eh, en el que se establecían diferentes medidas y alcances y, a lo largo año, lógicamente, con el tema de la pandemia eh, no hemos podido avanzar demasiado, pero a lo largo del año que viene, pues eh, tenemos previsto el poder avanzar en todas esas iniciativas que son en muchos casos transversales a todo el gobierno, o a todo el sistema educativo, a todo el sistema de salud o seguridad. Y bueno, pues la idea es eh, trabajar en, en todas esas iniciativas para poder, como os digo, eh, posicionar a, a Oscar y con los a la paciencia. Muchas gracias, Yer. Bueno, pasemos a eh, ¿Sí? la que considero que es la penúltima pregunta eh, sobre aspectos técnicos. ...sobre aspectos técnicos, una de las principales funciones del CSIS... La, ...la detección eh, de incidentes o la detección de, de, de vulnerabilidades... ...contarnos qué tipo de, de monitorización o de análisis... ...realizáis desde, desde vuestro CERT, de los activos del grupo atendido... Eh, eh, ...como dije antes, monitorizamos tráfico estándar... ...vemos también sistemas de, de control industrial, sistemas OT, sistemas IoT... ...se hacen auditorías eh, formales periódicamente, de perímetro, internas... Eh, Algunos habéis mencionado también que para 2021 tenía intención de, de avanzar con la cuestión de vigilancia digital o con cuestión de, de monitorización de perímetro. Contadnos, eh, ¿qué tipo de monitorización se realiza sobre los activos de nuestro grupo atendido? Eh, Javier, cuéntanos. A ver, nosotros en la región de Murcia hemos... Se inició el proceso hace ya mucho tiempo, ¿no? con todas las medidas perimetrales eh, de la monitorización del nodo de acceso a Internet para toda la región. ¿vale? Eh, pensad que en ese nodo de acceso de comunicaciones eh, estaban englobadas todas las consejerías y todos los servicios, eh, con una pequeña excepción que era eh, la parte educativa, pero la relacionada con el alumnado. El alumnado tenía digamos, una salida de Internet diferenciada. ¿Vale? Pero sí que estaba incluido Sanidad y, e incluso la Consejería de Educación. ¿vale? Entonces, efectivamente, la monitorización que se ha venido haciendo históricamente ha sido una monitorización eh, relativamente tradicional y en, el, eh, y en el proceso en el que estamos avanzando ahora eh, son dos vías, en el sentido de, de lo que comentabas Eloy. ¿no? Una primera eh, es, va, llegando más abajo en esa monitorización, es decir, ya no es solo eh, vigilar el perímetro, sino hacer una monitorización de los sistemas verticales de cada una de las consejerías, fundaciones, empresas e instituciones. Eh, hacer una monitorización más profunda. O sea, eh, estamos avanzando desde el perímetro externo hacia los perímetros internos e incluso más allá. y eh, eso, de, como decías tú, en profundidad y también en amplitud, eh, intentando extender también en esa monitorización toda la parte de control OT, inicialmente, en, en las áreas en las que aplica, eh, pensemos en sanidad, por ejemplo, y claro, no podemos dejar, eh, eh, eh, porque va a ser un futuro inmediato, la parte de, de IoT. Eh, en general, podemos decir que monitorizamos todo tipo de tráfico y además, no solo, que yo creo que es relevante, no solo tráfico de red. Eh, nosotros, eh, lo mencionaba antes, pero redundo en ello, eh, hay una parte relevante de no solo monitorización de tráfico de red, también monitorización de servidores, monitorización de puestos finales, monitorización de otro tipo de dispositivos, integración de todas esas fuentes de inteligencia, al final indicadores de compromiso que eh, se detectan en red y se exportan o se… Eh, se introducen en endpoint y viceversa, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de iniciativas, porque, claro, yo creo, bueno, y es opinión, que la parte importante puede ser, una parte importante es la monitorización, pero que si queremos ser más preventivos que reactivos, eh, eh, ya no es solo monitorizar, sino que lo que monitoricemos, eh, hagamos uso de ello eh, de manera preventiva. ¿no? Sería un poco la conclusión. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Lourdes. Bueno, ya os he comentado antes que nosotros tenemos una monetarización activa de todos los activos TIC de la Generalitat. Eh, tenemos dos IPS en el perímetro, los dos CPDs corporativos, en el principal y en el de respaldo. Tenemos también desplegado un clúster de sondas IDS internas en algunos puntos clave, incluso alguna sonda ya con capacidad industrial. Nuestro CIEM es Gloria, el del CCN, porque bueno, lo tenemos desplegado desde que antes que antes de que se llamara Gloria, incluso antes de que fuera del CCN, porque como sabéis tenemos adjudicado este proyecto a la empresa valenciana S2 Grupo, que es quien ha desarrollado varios de los productos del CCN, y como os decía, nuestro CIEM pues tiene integradas las principales fuentes de datos del dominio protegible de la generalidad, pues aparte de todo lo que nos viene de los IPS de las sondas IDS, de los antivirus corporativos, del DNS SINJOL, los registros que podemos, que podemos obtener pues, de la electrónica de red, del correo electrónico, etcétera, etcétera. También monitorizamos distintas fuentes públicas o SIN, estamos eh, suscritos a feeds privados de inteligencia también y toda esta información recogida pues, pasa por un proceso de correlación que todos conocéis en nuestro SIEM y finalmente es analizada por nuestro equipo de, de analistas para detectar y resolver incidentes. Eh, comentabas antes, Eloy, eh, respecto a las auditorías, nosotros sí que realizamos auditorías tanto periódicas como bajo demanda de toda la red corporativa y desde do, dos puntos de vista, desde el punto de vista interno o, o desde Internet, eso con respecto al ámbito de lo que es la Generalitat Valenciana y todos sus activos eh, de, de su dominio protegible, y luego para los ayuntamientos, también he mencionado antes que pusimos en marcha el año pasado el proyecto de software virtual, que es con 10 ayuntamientos pilotos, que se nos ha visto un poco retrasado eh, por la pandemia, pero la idea es cada vez consolidar más fuentes de información en este SIEM, que es calcadito, solo que de menor tamaño al que tenemos eh, para toda la generalidad, cada vez integrar más fuentes de información, cada vez integrar más ayuntamientos y poder en un futuro, con la ampliación del centro que nos vendrá en dos años, poderles dar eh, mayores servicios. Y luego, pues con respecto a la monitorización del resto de nuestro ámbito, eh, ciudadanos y empresas, pues todo lo que no nos venga de la detección propia de ellos, de la monitorización de fuentes abiertas, de la búsqueda de defacements y cosas así, es difícil de detectar. Claro, nosotros no tenemos sondas en las empresas ni tenemos en las casas de los ciudadanos nada, entonces pues eh, de, digamos que de ahí lo que monitorizamos en la mayor medida viene de lo que ellos detectan y reportan, aparte de lo que podemos observar y analizar de fuentes abiertas. Muy bien, muchas gracias Lourdes. Eh, Gustavo, cuéntanos. Bueno, en, en buena parte, como no podía ser de otra forma, pues coincide un poco con lo, lo que hacemos nosotros con lo que, que, que estáis contando. ¿no? Eh, yo creo que eh, principalmente comentar pues que desde, desde hace unos años eh, contamos también con un SIEM, donde centralizamos toda eh, nuestra información relevante de eventos de, de seguridad y de, de flujos de red también. Y, bueno, actualmente estamos por los 600 millones de, de eventos diarios y, bueno, pues, como explicaba Lourdes, todos sabemos pues, que esto lo, se correla, eh, lo cual implica un, un tremendo trabajo de ajuste de reglas, evolución. Pues sabemos que esto es el día a día ¿no? de, de la ciberseguridad. Pero, bueno, en base a eso, pues, eh, es donde generamos nuestras alertas, que son atendidas por los diferentes niveles ¿no? de, de, de atención. Eh, en cuanto a auditorías, pues la verdad es que en los últimos años hemos reforzado bastante nuestra capacidad en ese sentido. ¿no? Por, por una parte, pues hacemos eh, ya desde hace muchísimo tiempo eh, auditorías de seguridad a las aplicaciones antes de que pasen a, a producción. Y, eh, bueno, últimamente también pues, lo que hacemos mucho, como no podía ser de otra forma, es eh, también revisiones de seguridad de aplicaciones móviles. ¿no? Eh, nos estamos también metiendo mucho en el tema del código fuente, como comentaba Javier. Y también hemos reforzado mucho en los últimos tres o cuatro años la parte de auditoría y, y, y, bueno, y, y gestión de las vulnerabilidades encontradas en la infraestructura en general, ¿no?, eh, infraestructura de red y e infraestructura de sistema, ¿no? Pues, eh, los que hablábamos antes de quebraderos de cabeza, de dolores de cabeza, bueno, un, un quebradero de cabeza es el tema de, de la obsolescencia de, de la tecnología, ¿no? Eh, ¿Quién no tiene un servidor Windows 2000 todavía por ahí en el CPD?, ...y lo difícil que es migrarlos, ¿no? Eh, eso es, pues sí que es una lucha continua, un quebradero de cabeza... ...y realmente a veces pues muy muy difícil, ¿no? Entonces pues sí que cada vez estamos intensificando más ese proceso de gestión... ...de, de las vulnerabilidades que, que encontramos... ...y bueno, así de forma resumida es un poco lo que hacemos en este ámbito. Muchas gracias, Gustavo. Asier, cuéntanos. Sí, bueno, va alineado con lo que han comentado mis compañeros, quizá... Por mencionar también el, servicio, el uso servicio de testing continuo a pues, de organismos públicos, con lo cual constantemente se está eh, poniendo a prueba en búsqueda de vulnerabilidades, que luego son reportadas y solucionadas. Y tenemos un acuerdo de colaboración también con la Fundación.eus, que es la fundación que gestiona el TLD.eus, es decir, los 10.000 que hay, eh, a través del cual eh, diariamente analizamos todo el TLD en busca de evidencias de compromiso. Eh, a ellos, eh, lógicamente, la ICANN les exige eh, cierta gestión sobre esos dominios eh, para demostrar un poco la responsabilidad y, bueno, pues eh, colaboramos con ellos en esa iniciativa. Y hay un proyecto que me gustaría comentaros que quizás es un poco eh, más peculiar eh, que hemos abordado eh, recientemente. Eh, al final, eh, en ámbito de gobierno, hay, hay parque móvil, es decir, hay una serie de vehículos eh, que son utilizados por los representantes públicos, pues pusimos en marcha un proyecto para unitar eh, la seguridad, eh, lógicamente desde una perspectiva ciber, de estos vehículos, eh, viendo qué riesgos podían enfocar a la, tanto a la privacidad como a, a cualquier cuestión que pudiera afectar de manera significativa en este ámbito. Y bueno, la idea era un poco también el obtener esas, esos aspectos de mejora para que las próximas licitaciones el poder incluir esos requisitos a los proveedores y también ir exigiendo que cada vez los proveedores eh, pues eh, se ofrezcan también mejores servicios en unos ámbitos que, como os digo, pues en este caso de vehículos, que eh, cada vez son vehículos conectados, cada vez más, pues quizá es algo que, que es bastante difícil. Muchas gracias, así es. Bien, Andalucía CER eh, ahora mismo eh, monitoriza el tráfico estándar en el perímetro de la red corporativa mediante sistemas de detección de intrusiones basados en sondas tanto propias como del SATINET, del CCN, eh, y en la conexión de la administración con la red SARA a través de sondas SATSARA. También monitorizamos, como decía Javier, no solamente el tráfico, sino los eventos generados tanto por los sistemas de protección perimetral de, de la red corporativa, los cortafuegos, los sistemas de, de proxy, de navegación, de filtro de contenido, etcétera, etcétera, como con sistemas corporativos. Integramos eventos del sistema de correo corporativo, integramos eventos de otros cuantos sistemas horizontales y sistemas corporativos. Queremos irlo ampliando poco a poco conforme vayan eh, habilitándose nuevos sistemas. Eh, en cuanto a sistemas de control industrial, como decíamos en proyectos para 2021, queremos ampliarlo. Queremos ampliarlo eh, porque ahora mismo disponemos de SAT y CS, ...el CCN, en el Hospital Virgen de la Nieve... ...del Servicio Andaluz de Salud... Eh, hemos solicitado un proyecto CEF europeo... ...en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud... ...y con el Centro Cristológico Nacional... ...tanto para ampliar, eh, ICS... ...como para mirar, en parte, en parte, aparte... ...aparte del sistema de control industrial... ...los sistemas de electromedicina... Eh, y en cuanto a auditoría... ...hacemos auditorías, por un lado, automatizadas... ...bajo demanda de los organismos... ...o, de manera proactiva ante incidentes que se hayan detectado o ante vulnerabilidades graves que se detecten. Y hacemos revisiones técnicas eh, de seguridad o auditorías técnicas eh, más grandes sobre sistemas eh, importantes, por ejemplo, el sistema Giro de gestión eh, económica y, y, y organizativa de la Junta de Andalucía, el sistema Seneca de gestión educativa, el correo corporativo y actualmente se están eh, iniciando auditorías sobre el 112, el sistema de gestión de emergencia de Andalucía o sobre... ...los sistemas del gabinete jurídico... ...estas auditorías técnicas eh, de seguridad... O estas revisiones técnicas de seguridad... ...queremos planificarlas y hacer... ...un plan anual de auditorías... ...de modo que podamos tener cuatro o cinco auditorías... ...de grandes sistemas... ...tres, cuatro, al, a, en, en cada año... ...en nuestra lista de, de deseos... ...ciertamente ya lo decíamos antes... ...está eh, en base a fondos FEDER... ...disponemos de aproximadamente... ...un millón euros en fondos FEDER... Eh, ...para empezar a, a, a ejecutar el año que viene... Eh, Superficie de exposición okay. externa, vigilancia digital y, sobre todo, y esto entronca con una pregunta que nos hace el público, que nos hace Juanjo, eh, sobre todo, eh, ir, ir eh, avanzando en, en, la, en, en la profundización... De modo que vayamos viendo cada vez eventos de sistemas más adentro. Es muy difícil llegar al punto final, estamos hablando, y Lourdes, Lourdes también daba una cifra similar, estamos hablando de 200 y pico mil, 220 mil empleados públicos y puestos de trabajo, eh, un, número, un número enorme. Llegar a ese punto final solo desde Andalucía-CER es difícil. En colaboración con los organismos, sí podemos ver este, estos, estos eventos de punto final, que son lo que al final eh, va, va a detectar movimientos laterales que. que que, que también es interesante verlo, no solamente ver el, el perímetro. Bien, eh, nos queda Juan, Catalonia CER, cuéntanos. Sí, eh, en nuestro caso vamos, como creo que nos pasa mucho, pues al final de, de lo que estamos hablando es de un entorno extremadamente heterogéneo, eh, con, con muchos proveedores, el multiproveedor, al final, todas las tecnologías que te puedes imaginar, pues, pues tenemos que al final que, que gestionarlas y que, que securizarlas. Estamos hablando de de que trabajamos pues con sistemas de información que pueden estar desplegados on-premise, que también ahora hay un movimiento hacia el cloud. Tenemos estaciones de trabajo en cuanto a la seguridad de la persona, pues estaciones de trabajo, los dispositivos móviles que utilizan. Tenemos también redes eh, Wi-Fi, circuitería en general de red, infraestructuras transversales. También tenemos eh, sistemas industriales al final, sobre todo en nuestro caso por la, la parte del, del ámbito hospitalario. Y históricamente pues, siempre hemos enf enfrentado y, y hemos tenido que resolver ¿no? una serie de retos eh, muy relacionados con la, la parte de la visibilidad, eh, derivado también del tema del NAT o de HCPs. Eh, eh, el tráfico incluso cifrado, un propio un TLS muchas veces nos genera problemas o los propios también eh, ámbitos de confianza ¿no? que se pueden establecer entre, muchas veces entre sedes o entre, o entre ámbitos con tráfico que, que, que va circulando de un sitio a otro porque al final por cuestiones de servicio pues, pues se toma esa determinación y, y acaba afectando ¿no? al final a la visibilidad desde el punto de vista de la, de la ciber. Eh, lo que nosotros nos hemos dado cuenta al final y últimamente en los últimos años es que necesitamos huir ¿no? del, del concepto técnico. Eh, al final lo que estamos focalizados y donde ponemos todos nuestros esfuerzos es en poder prevenir ¿no? las amenazas y poder responder ante los incidentes que se puedan derivar y, y para eso nos estamos dando cuenta que, que para hacer palanca incluso eh, nos es mucho más eh, útil y efectivo el, el huir ¿no? de, de la prueba técnica. En, en ese sentido... Lo que nosotros hemos propuesto eso es un concepto ¿no? de una solución que le llamamos nosotros que no deja de ser un, un conjunto de actividades y, y tecnologías ¿no? que podemos desplegar en torno a, a nuestros activos. En este caso lo hemos dado a llamar perímetro, pero no en el concepto de una barrera perimetral ¿no? y, y una vez pasas ya está todo, sino es, es todo el conjunto al final de actividades y tecnologías. En ese sentido, pues bueno, podemos dar ¿no? y trabajamos con diferentes tipos de perímetros, con diferentes profundidades y niveles de, de completitud y pues si lo podemos aplicar tenemos perímetros de sistemas de información, perímetros de personas, de, de sedes. Eh, al final con todo esto lo, lo que nos permite ¿no? es, es afrontar, trabajamos siempre además en, en cuatro pilares de, de un framework basado en NIST pues tenemos la, las tradicionales, no prevención, detección, protección y reacción. Por la parte de prevención, sí que trabajamos con, con escaneo de vulnerabilidades, tanto de infraestructura como vulnerabilidades web. Eh, trabajamos con escaneos automáticos, como también pruebas manuales. Eh, tenemos también eh, temas de huella digital, en el sentido de entender ¿no? cuál es la visibilidad que hay de, de nuestra superficie desde fuera. Y, y es interesante también un concepto que estamos introduciendo precisamente este año, que es el de la exposición a la amenaza, para dejar precisamente de hablar ¿no? de vulnerabilidades, que ya sabemos todos lo, lo complicado, ¿no? que es muy crítica que sea la vulnerabilidad, lo complicado que se hace a veces eh, perseguir, lo, creo que lo comentaba Gustavo, el, el tema al final de, de conseguir esa, esa mitigación de la vulnerabilidad, nosotros nos estamos dando cuenta que es más sencillo si empezamos a explicarlo desde el punto de vista de la amenaza, que no es más otro, no es otra cosa que explicar eh, de todo lo que hay, de toda esta infraestructura con estas vulnerabilidades que te estoy diciendo todos los meses que son muy críticas, por favor céntrate solo en estas dos, a lo mejor, que es lo que, lo que más probabilidades tiene ¿no? de generar un incidente. Por la parte de la detección, eh, hacemos eh, temas de, de monitorización digital, tanto en la dark web como en la clear web, muy relevante. ¿no? La, todo lo que está saliendo este año en mercados, al final credenciales que, que venden y que al final te permiten ¿no? entrar en tus VPNs y, y hacerte un, un roto importante. Eh, soluciones también de synhauling para poder entender al final qué, qué, qué infecciones tienes internamente, incluso poder llegar a interactuar con las muestras de malware. Eh, también de, de deception, en el sentido de entender si alguna vez se te cuela a alguien que pide, ¿no? que toque de repente una campanita y, y te pueda llamar la atención. Y comentaba también antes eh, Asier... El tema del, del punto .eus, en nuestro caso tenemos un acuerdo con la fundación .cat, con la que básicamente también trabajamos en la, en la monitorización de, de todas las webs en el, en el punto .cat a diario. Y ya por último, muy rápido, la parte de protección, pues tenemos eh, capacidades ¿no? de anti d o IPS, que también creo que comentaba Lourdes, obviamente, en diferentes diferentes puntos ¿no? de la infraestructura y por la parte de reacción estamos apostando últimamente mucho por, por soluciones de EDR y luego un laboratorio forense pues dotarlo ¿no? siempre lo hemos tenido pero le estamos le estamos dando bastante caña ahora y ya por último eh, como herramientas transversales ¿no? pues eh, tenemos herramientas de, de analítica de datos pues data lakes y el propio SIEM en nuestro caso es una herramienta comercial eh, pues para poder entender qué es lo que está pasando toda esa, esa actividad que se está generando muchas gracias Juan eh, se nos acaba el tiempo. Tenemos una última pregunta y me gustaría saber si es posible, vamos a intentarlo, eh, muy telegráficamente, muy telegráficamente, y lástima porque es la pregunta, una de las preguntas quizás más, más, no necesariamente, pero vamos, más larga, muy telegráficamente que me la respondierais. Intentad ajustaros a 20 segundos, 30 segundos, sed telegráfico. La idea es, ¿cuál creéis que es el...? Y de hecho, con esto vamos a intentar también dar respuestas... Eh, hay preguntas del público interesantes, me temo que algunas exceden del ámbito de, intentaremos responderlas en, otra, en otras ocasiones, pero con esto vamos a intentar dar respuesta a dos preguntas, una de Jairo, que es prácticamente el texto de la pregunta, eh, otra de Petra, que es la integración de nuestras actividades con lo dictado por la Ley de Protección de Datos y por el Reglamento General de Protección de Datos. Básicamente, ¿cuál creéis que es el papel de los CESIR autonómicos autonómico, en el futuro, considerando desarrollo? normativos, tanto el próximo, la próxima modificación del NS, como infraestructuras críticas, como eh, servicios, servicios esenciales, como protección de datos. ¿Cuál creéis que es el papel de los cert autonómicos en el futuro? Eh, Juan, telegráficamente. Vale, en, en nuestro caso lo que tenemos como objetivo principal básicamente es garantizar la ciberseguridad ¿no? en todo el territorio y para eso creo que, que vamos a ser un, una pieza clave y es nuestra intención por lo menos. También eh, hemos, al final es un modelo ¿no? el que tenemos eh, con los tesis de referencia que se ha demostrado que funciona, en el que nosotros podemos funcionar como, o actuar como un apoyo fundamental. ¿no? Eh, dada nuestra proximidad al final al ámbito, pues en muchas ocasiones podemos ser muy eficaces y, y eficientes y eso está, está comprobado. Y, y lo único que, que tenemos que acabar de aclarar, y que sí que nos gustaría incluso aprovechar este foro para plantear, es el, el cómo podemos eh, acabar eh, la situación que se plantea, ¿no? Al final, con todos los cambios legislativos de los últimos años, lo que sí que creemos es que se ha diluido un poco ¿no? la, la figura, a lo mejor, de cesir autonómico. Eh, en el punto de vista práctico, incluso, no, nos suponen ¿no? una serie de limitaciones operativas, al final, todo, y que podemos ser first o trusted introducer... Eh, tenemos una serie de limitaciones de cara hacia afuera o incluso internamente, ¿no?, de, de cuando alguien, un cliente, tiene un problema, eh, yo creo, y lo hemos escuchado muchas veces, que no saben directamente a quién a quién dirigirse, ¿no? Y creo que es un tema a resolver entre todos, porque la ley en concreto, ¿no? o por lo menos los, los tesis autonómicos aquí, creo que, que dependemos mucho de, de la buena disposición, como en nuestro caso, por ejemplo, con CCNCR, con que, que, que, que siempre lo muestra y colaboramos mucho con ellos, pero, pero creo que, que nos hace falta el, el resolver, ¿no? el, el cómo podemos eh, aclarar incluso para cliente eh, a la hora de tener un incidente a quién dirigirse y cómo, cómo resolverlo, porque el marco normativo creo que no, no lo tenemos, no, no lo aclara por lo menos en ese sentido. Muy bien, muchas gracias Juan. Así es, telegráficamente. Sí, bueno, al final coincido con Juan, eh, entiendo que los TESIRT autonómicos somos un poco el, el corredor de última milla, eh, podríamos decir. Tenemos trabajada la relación lógicamente con otros, eh, eh, otros organismos eh, locales, eh, tenemos la, las capacidades además de, de poder eh, llevar a cabo un poco esa estrategia general, que entiendo que, eh, bueno, tal y como se recoge en la estrategia nacional de ciberseguridad, pues eh, los test de referencia deberían un poco promover iniciativas en colaboración con los terceros autonómicos que contribuyan a la consecución de los de los objetivos de la estrategia. Entonces, creo que la labor de los terceros autonómicos es fundamental porque, al final, lógicamente, los terceros de referencia tienen también una eh, llegada limitada, con lo cual, deben estar entiendo que deben establecer una serie de directrices y apoyarse en los autonómicos para poder un poco llevar a cabo esas, esas directrices. Perfecto. Lourdes, muchas Gracias. Bueno, yo totalmente de acuerdo, como hay poco tiempo, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho tanto Juan como Asiel, por eso no me voy a repetir. Coincido desde luego con Juan en que el marco normativo no añade nada nuevo al papel que sabemos que tenemos. Yo creo que debemos ir hacia un rol más estratégico dentro de nuestras organizaciones, a ser un punto de encuentro con la comunidad, a reforzar la compartición y el intercambio de información, no entre nosotros, que precisamente en el ámbito de los CERS autonómicos yo creo que funciona bien, pero todos que estamos todos en cesi.es pues hemos visto la dificultad de traspasar la barrera público-privada a la hora de, de compartir información. Quizá deberíamos darle una pensada a este asunto y, y, bueno, pues nada más. Yo creo también, como lo habéis dicho, que se ha diluido un poco en la última normativa el papel de los CESIR autonómicos, pero por otro lado, sí que yo lo he visto reforzado, por lo menos en la incorporación de, a través de CSIR.es en el Foro Nacional de Ciberseguridad. Pero como CESIR autonómico sí que es verdad que tampoco se nos concede un papel especialmente relevante en todo aquello que no sea, como dice Asier, la última milla y la atención a nuestras comunidades, que ahí sí que debemos ser, reforzar el ser un punto de encuentro con nuestra comunidad y tener un rol un poco más estratégico. Efectivamente. Muchas gracias, Lourdes. Javier. Coincido plenamente con todos los comentarios. Yo creo que al final, un poco como conclusión, es que alguien tiene que ser la correa de transmisión no entre las necesidades de alto nivel nacionales, internacionales, etcétera, y la parte más cercana al ciudadano, ya esto lo que sea, me refiero desde el punto de vista de administración pública, empresas, tal, e, e incluso el propio ciudadano ciudadano, con todas las dificultades eh, que nos podemos imaginar a, al respecto. Me refiero, ya es complicado dar servicio a los funcionarios, ¿vale? a la administración pública, pensar ya en los ciudadanos, bueno, em, empieza a ser cada vez más complejo, ¿no? Bueno, pero yo creo que hay que intentarlo, que decir eh, eh, en ese sentido. Y eh, coincido plenamente en lo que ha dicho, bueno, lo que ha comentado todo el mundo, y especialmente Lourdes, en que eh, cómo vamos a romper esa barrera eh, entre público y privado. O sea, yo creo que esa es la reflexión de futuro que nos tenemos que hacer. Eh, no porque no se puede y no porque no haya iniciativas, por ejemplo, las que ha mencionado Asier, pero me refiero eh, eh, que no sean puntuales, que sean eh, completas, ¿no? Quiere decir, ninguno de los que estamos aquí nos planteamos que haya eh, partes de la administración pública a la que no demos servicio, porque tenemos que restringir, si pensamos en el ámbito privado, a qué tipo de empresas sí y a qué tipo de empresas ¿no? ¿no? Pero es una reflexión, ni siquiera, ojalá yo tuviera la solución, ¿no? Muchas gracias, Javier. Gustavo. Bueno, yo creo que ya está casi todo dicho. Eh, nosotros creemos que aquí la, la clave está en la, en la colaboración. ¿no? Eh, colaboración, tesis tautonómicos con tesis de referencia a nivel nacional, entre los tesis algonómicos y efectivamente pues... Eh, está por, por concretar o, o, de, o definir cómo va a ser ese modelo de colaboración público-privada que, que efectivamente es tan, es tan necesario entonces yo lo, lo resumiría con esa palabra necesidad de, de colaboración hay mucho que hacer, todos tenemos nuestro, nuestro espacio eh, yo creo que está, está evolucionando bien en ese sentido, a pesar de que efectivamente a lo mejor a nivel normativo pues no ha, no ha quedado nuestro papel eh, cerrado ¿no? o bien especificado. Muchas gracias, Gustavo. Coincido coincido con todos vosotros. Eh, ciertamente sería bueno eh, afinar el papel de, lo, de los CESIR autonómicos, pero su función parece ser, eh, Javier, la, la correa de transmisión. Correa de transmisión de modo que todos nos coordinemos y despleguemos en forma de estrella las la, la medidas de protección o las medidas de soporte ...o las medidas de, de cumplimiento... ...capilaridad al final... ...referencia dentro de su ámbito geográfico local... Eh, ...y en cuanto a normativa... ...integración de los ámbitos de ciberseguridad de todas... ...normativa y a cuestión de administración pública... ...integración de todos los ámbitos de ciberseguridad... ...detección de incidentes, notificación de incidentes... ...que al final es lo que piden prácticamente todas las normativas... ...que impactan de una manera directa o indirecta... ...en la Administración Pública... ...el Esquema Nacional de Seguridad, Infraestructuras Críticas... ...Servicios Esenciales, el Real Decreto de Ley de Seguridad... ...el Reglamento General de Protección de Datos y la LOPD... ...todo eso demanda detección de incidentes... ...y notificación de incidentes... ...y eso lo puede proporcionar un CER. También demandan, ...también demandan implantación de medidas de seguridad por ejemplo, la del esquema nacional de seguridad, y eso, lo, en el ámbito de la Junta de Andalucía, lo, lo coordina eh, cada vez más eh, cercanamente a los organismos, esa es nuestra intención, la unidad de seguridad corporativa. Bien, tenemos preguntas para el próximo cumpleaños, eh, luego miramos quién de vosotros cumpleaños el próximo, y si queréis nos volvemos, nos volvemos a ver. Tenemos aquí preguntas que, que han quedado sin responder, siento... siento eh, Pido disculpas al público que la, que la ha hecho. Algunas son interesantes e intentaremos responderlas de otra manera o en otros otro foros en que nos encontremos. Os agradezco muchísimo vuestra, vuestra participación y vuestra presencia con nosotros en nuestro, en nuestro cumpleaños. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos a vosotros. vosotros. Ha sido muy instructivo y, y bueno, está encantada de participar. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas sí, gracias. A igualmente. Gracias. Bueno, Miriam, pues aquí tenemos muchísimas notas, muchísimas <risa> cosas por por, por hacer, eh, y en eso consiste el coordinarse, en eso consiste la colaboración, no solo en dar, sino también en recibir ideas. Y yo me he anotado aquí bastantes cosas interesantes que nuestros compañeros están haciendo muy bien y que nosotros eh, tenemos, tenemos en la, en la carretera. Sí, ...tenemos en sí. la carretera para, para hacer. Sí, sí, yo me he anotado también cinco, al menos cinco iniciativas... ...dos así de carácter más estratégico, sí... Efectivamente. ...para pensar, para reflexionar. Muy bien, pues en <risa> todos los ámbitos de, de, de participación... Eh, ...tanto tanto con los compañeros de otros CER... ...como dentro de la Junta de Andalucía... ...ya sabéis que estamos abiertos a sugerencias... ...necesidades de mejora y a... Y a tratar de dar el servicio que tenemos que dar... Lo mejor, eh, ...lo mejor posible, al final esto redundará... ...en que nuestros sistemas sean más seguros que la ciudadanía tenga mayor confianza en los sistemas de administración y en que, en que demos el mejor servicio que tenemos que dar, que es nuestro, nuestro cometido como administración pública. Muy bien.